En este video te voy a hablar sobre un proyecto que acabo de encontrar y que se me hace demasiado interesante y te voy a enseñar cómo tú puedes, tal vez, obtener unos tokens de este juego que ya tiene un token que es negociable y yo estoy seguro que se va a valorizar igual como el token de Axie Infinity. Te voy a enseñar en este video cómo tú puedes Tal vez obtenerlo totalmente gratis. Bienvenido a mi canal. Me llamo Ronnie Rorik, soy de la manía Todos los días puntual y confiable. Como en no el Suizo. Yo publico videos para ayudarte a ganar dinero con criptomonedas. Y como en este caso. Obtener. Tal vez un poco de tokens gratis. Mira. Entras aquí en CoinMarketCap. Ok. En CoinMarketCap. Ves aquí arriba. Free airdrops, Ok. Entonces tú entras aquí. Dices que quieres ver todos los tokens que están disponibles y aquí ves Tetan Arena. Tetan Arena es un juego que voy a presentar ya hoy o mañana en otro video, pero por lo pronto quiero enseñarte cómo tú puedes obtener ese token, ¿ok? Aquí está exactamente descrito qué tanto tienes que hacer, ¿ok? Son bastante pasos, pero mira ese token cuesta 3.47 a subir hoy 30%, ¿ok? ¿Qué tienes que hacer aquí? Aquí dice, ¿ok? tienes que ponerlo en tu watchlist, ok ahorita CoinMarketCap tienes que tú seguir en Twitter bueno, yo ya estaba siguiendo no sé por qué ahorita no me no me lo dice que lo hice bueno, Tetan Arena también lo estoy siguiendo, pero bueno creo que esto no lo va, bueno, seguir a, bueno, haces todas esas tareas, todas esas tareas, aquí pones tú, tu billetera de BSC, Binance Smart Chain, aquí tu nombre de Twitter, aquí tu Facebook, tu YouTube, Telegram, Link, sí, y entonces dices ok estoy de acuerdo de acuerdo de acuerdo con todo eso y pum y entonces pues obviamente ahora falta todo aquí pero cuando tú lo realizas entonces sí vas a poder uh, participar en este airdrop. y te digo mira este juego es algo pues que hay que mirar hay que mirar tiene una gráfica impresionante y yo estoy seguro que le va a hacer bastante competencia a Axie Infinity ¿sí? ya que aquí también es un juego donde tú puedes adquirir NFTs, puedes tú ganar NFTs puedes venderlos, puedes tenerlo en tu Android en tu, puedes tenerlo en tu uh, MacBook, puedes tenerlo también en tu um, iPhone entonces um, está hecho ¿sí? en el, el um, blockchain de Cardia Chain sí y aquí ves un poco de información no voy a hablar ahorita mucho sobre eso porque voy a hacer un review nada más quiere enseñarte en este corto video cómo tú puedes obtener tal vez unos tokens de teta arena gratuitamente si te gustó este video, dame un like dime qué tú opinas sobre Teta arena míralo bien lo ves bien lo ves con futuro ya te dije que voy aquí en este canal informar más y más y más y más sobre nft sobre juegos sobre preventas y si no te quieres perder nada de este contenido que te puede generar un beneficio muy muy grande dame un like y activa la campana suscríbete activa la campana y en los próximos días más videos sobre más proyectos interesantes he encontrado dos tres que me fascinan y en los próximos días te los voy a presentar hasta luego chao